interesante título que les puse a este video la ignorancia da felicidad chicos miren lo que yo les quiero manifestar a través de este video y ojalá lo vean completo es un sentir algo que ha pasado en las últimas dos semanas para muchas personas los últimos meses las últimas semanas no han sido momentos tan sencillo. ¿Y por qué les quiero hablar de esto? Miren, una vez una parejita, el chico hace los cursos con nosotros, pero su esposa no quiere nada que ver, o sea, no quiere conectarse con nada de lo que no, nosotros hacemos, al menos lo que hago yo. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué esta mujer es tan reacia? Y yo le digo, porque ignorar menos duele. ¿Y cómo así que ignorar menos duele? Es muy simple de entender. Cuando nosotros nos sustentamos en algo, es decir, la realidad que percibimos se sustenta en lo que hemos recibido a través de nuestras emociones, nuestras experiencias, de lo que oímos, lo que vemos, desde que nacemos. Entonces, ¿qué sucede? Todo este conglomerado de cosas generan un estado energético promedio en nosotros y generan en nosotros también una realidad probable que es lo que tú y yo percibimos como realidad. Alguien hace pocos días me hizo una pregunta. Juanes, ¿vos qué le ofreces a la gente que... Llega a ti o quiere emprender un proceso de transformación contigo Yo sencillamente le respondí otra realidad ¿Qué pasaría si tú supieras meses antes que lo que ha pasado en los últimos meses iba a pasar? Ignorarías menos y te prepararías de una mejor manera Y yo les voy a ser muy sincero, miren Todo lo que yo he hecho estos últimos días es cuestionarme fuertemente lo que creo Les pongo un ejemplo, miren estos días conversando con alguien me dice No, es que ya tenemos que colgar porque está muy tarde Y yo le hice la siguiente pregunta ¿Y quién dice que está tarde? Otra, otra de las personas que estábamos ahí conectados dice No, es que tengo que irme porque mañana me tengo que levantar muy temprano ¿Quién dice que es temprano? Empiezan a dar sus justificaciones, sus puntos de vista Y yo le digo Sí, eso es real para ti Pero ¿Quién dice que es así? O sea desde muy chiquito venimos demasiado doctrinados. Yo les digo a las personas, y eso es una de las cuestiones más difíciles para mí cuando la gente empieza a cuestionarme, porque en mi realidad, en lo que yo percibo diariamente, en mi realidad, caben los extraterrestres, cabe el poder tu canalizar, el recibir información de seres que no ves, pero para la realidad de otras personas no es posible. Entonces, lo que yo les quiero decir es lo siguiente, entre más sistemas de creencia las personas tengan instaladas, más estrecha va a ser su realidad. Mientras menos desees ignorar, entre más deseas aprender de puntos de vista diferentes, tu realidad va a ser más amplia, al tener una, poner una realidad más amplia más sistemas de creencias hay que desinstalar, el desinstalar esos sistemas es doloroso realmente ¿por qué? porque lo que está pasando para muchos actualmente, entre esos me incluyo, esto nos ha dejado sin piso, ¿y qué sucede? cuando uno se queda sin piso, eso genera dolor por ejemplo, miren, estos días hablaba con otro grupo de personas que les he hecho la carta astral y, le, y desde la carta astral les miro algo que se llama las heridas, una herida profunda del alma y sin darse cuenta yo les explicaba que esa herida del alma nos lleva a nosotros a actuar desde nuestra oscuridad. Les dije a ellas y ahora les se los planteo a ustedes, analicen y escriben en un papel qué es lo que ustedes más han soñado en su vida. Con la reunión que tuve con ellas yo les dije lo siguiente, les apuesto que lo que más han soñado es una de las cosas que más les ha generado dolor. Y se quedan mirándome y me dicen, ¿cómo así? Yo le dije, por ejemplo, a una de ellas, mira, tu herida del alma. O sea, con lo que tu alma al nacer elige reconocerse, sacar todo su potencial, es a través de generar un hogar, una pareja. Es lo más complicado para ti lograr. Y se pone a pensar y me dice, es cierto. Otra persona me dice, yo siempre me he soñado escribir un libro, enseñar de tal forma, dictar conferencias... ¿Y que se dio cuenta? Que su herida del alma la tiene ahí Normalmente donde nuestra alma nos inclina Es donde tenemos la herida Y no nos damos cuenta Que donde está nuestra herida Está la luz ¿Qué pasa si te digo Que la tierra no es esférica Y es plana? Entonces muchos de ustedes O muchas personas saltan sus alarmas Y dicen no, eso no es posible Yo no estoy diciendo que eso sea así Simplemente yo le digo a las personas Cuestiónense ¿Por qué? Porque yo entiendo que que cuestionarse duele, duele. Mirar otros puntos de vista duele. Entonces les voy a recomendar, véanse una película que me la vi hace pocos días, que se llama The Truman Show. Y se van a dar cuenta cómo esta persona, protagonizada por Jim Carrey, vive en una realidad y empieza a cuestionarse. La vida le da muchísimas señales de que las cosas no estén bien. ¿Y qué empieza a pasar? Le empieza a doler su realidad. Se empieza a cuestionar. Todo el mundo empieza a atacarlo. Todo el mundo empieza a decirle que no está bien, que no se vale soñar, que no se vale ir más allá. Y parece que todas las puertas se le cierran, pero ¿qué sucede? Seguir siendo ignorante. Es decir, sin cuestionarnos un poco más lo que creemos, creo yo que eso no genera felicidad. Lo que sí pasa... Es que cuando una persona llega a mí y se da cuenta de una realidad diferente, que se puede observar de forma diferente, en ese momento eso genera un dolor terrible, les soy muy sincero, muy franco. ¿Por qué? Porque te quedas sencillamente sin piso. Es como por ejemplo, le decía yo a otra, otra chica, es que tú eres una persona que se enfoca tanto en ayudar a las personas y esa es su luz, ese es tu don. Pero no te has dado cuenta que toda gran capacidad o que toda gran capacidad tiene una oscuridad. Y aunque tu don es servir, ser empático y ayudar a los demás, aliviar el dolor de los demás, no te estás dando cuenta que estás actuando desde la oscuridad. ¿Por qué? Estás ayudando y estás sirviendo por una sencilla razón. Estás comprando el afecto porque no te estás dando cuenta que la herida de tu alma está ahí. Y se van a dar cuenta que lo que yo quiero hacer con este video, les estoy expresando un sentir de los últimos días, cuestionándonos. Y lo que quiero que veas en esa película es cómo a veces preferimos cerrarnos a una nueva realidad porque es natural tener miedo a perderla. Y eso nos está pasando a todos. Entonces, ¿qué sucede? Hay gente que le empiezo a hablar de los extraterrestres, le empiezo a hablar de canalizaciones, le empiezo a hablar desde otra perspectiva de lo que creo, lo que percibo. Y esa es mi realidad, no es una verdad, es otra perspectiva. Entonces, lo que yo quiero, chicos, es que se cuestionen. Y yo creo que es una de las cosas más dolorosas de la vida. Es como, por ejemplo, a veces cuando hemos hecho los viajes a Egipto, la gente me dice, no, es que no tengo el tiempo. Ah, no, es que no tengo los hijos. Y yo les digo, hay dos limitantes naturales para todo ser humano, dinero y tiempo. Entonces, cuando yo me pongo a planificar algo con Nati, nos hacemos esa pregunta. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegirías? Y si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿qué elegirías? porque la elección sería completamente diferente como la gente me dice, no Juanes, es que yo tengo que trabajar de 7 de la mañana siete a 7 de la noche y yo le pregunto ¿y quién dice que es así? porque cuando yo en sanación cuántica les explico a las personas de los paralelismos de las realidades y sus dobles cuánticos yo siempre le digo a la persona si tú estás viviendo una realidad donde estás de 7 a 7 te quiero decir que hay otra persona igual a ti otro yo que tiene una realidad diferente pero para poder lograr esa realidad diferente hay que soltar lo más difícil. Y es en lo que actualmente yo estoy creyendo. A veces las películas nos dicen la verdad en la cara. Y casualmente me estoy viendo una serie, el maestrico como Ordi, le digo yo, me dice, empízate a ver esta serie, me estoy viendo The Crown, que es basada en la, la historia de la reina Isabel. Tú combinas esa, la, la película Truman Show y, y combinas the crown y estamos hablando de realidades ¿Cómo es posible lo siguiente la gente no se da cuenta que hay dos problemas en la vida no tener y tener mucho ¿Qué sucede que esto cuando vean esa esa serie también tienen todo lo que quieren tener dinero fama no estoy diciendo que eso sea malo pero paradójicamente les gustaría tener una vida normal una familia normal no ser completamente expuestos hay una escena muy interesante con la madre reina, está en Escocia, va a comprar un castillo y se comporta como una persona normal. Una persona la conoce, le están mostrando el castillo, un hombre sincero, honesto y ella le dice, usted no es un hombre de negocios. Y le dice, no, simplemente quiero mostrarle y la pone es completamente sincera y transparente, la molesta, conversan y la persona se muestra tal como es. Luego, por otras cosas que pasan en la serie, el primer ministro la hace llamar a ella, entonces va, alguien va a buscarla hasta que la encuentra. Y va caminando sin ninguna pretensión de gancho con este señor por toda una playa en Escocia. Y llega este señor, el que fue a buscar a la, a la reina, y se, se inclina, él dice su majestad, y el señor que estaba acompañando a la reina no sabía que era la reina. Y la reina se pone a llorar. Y le dice, y el señor la cuestiona, el señor la cuestiona y dice, ¿por qué no me dijo quién era usted? Y le dijo, sencillamente, cuando yo digo quién soy, las personas dejan de ser. ¿Y saben algo? Como le digo a mis estudiantes, cuando nosotros creemos algo, inclusive eso no me salva a mí, porque si yo no puedo experimentar otra cosa que deseo experimentar es porque en la mitad tengo un sistema de creencias que me limita. Siempre les digo a mis estudiantes, miren, el sistema de creencias existe para justificar entonces te quiero preguntar a ti hoy, ¿qué sistema de creencia estás usando tú para justificar el por qué tú no eres lo que quieres ser. Porque tú no estás experimentando lo que deseas experimentar. Porque es muy fácil justificarse. Hay gente que va a justificar su riqueza o su pobreza por la tasa de cambio. Hay gente que va a justificar su riqueza y su pobreza por lo que está pasando por el, por el virus. Y la gente dirá, pero Juanes, ¿está pasando? Sí, sí está pasando, pero en tu realidad porque para otras personas eso no está sucediendo. Para otras personas este pare le ha permitido compartir más con su familia. Casualmente ayer hablé con alguien y me decía estoy feliz porque estoy compartiendo más tiempo con mis niñas, estoy más tiempo con mi esposa. Me permitió pensar. Es una persona que no le duele cuestionarse. Entonces cuando nosotros estamos experimentando nuestra realidad hay que procurar no generalizarla porque es nuestra realidad. Y grábate a esto, sea el sistema de creencias que tengamos, justifica el por qué tú no eres algo, el por qué tú no eres sano, el por qué tú no eres abundante, el por qué tú no tienes una buena familia o no tienes tranquilidad. Siempre en el medio va a haber una justificación y un sistema que lo respalde, un sistema de creencias que lo respalde, porque es lo más fácil y te vas a dar cuenta que cuando nos quitan el piso en el que estamos sustentados, nos va a doler. Pero como nos va a doler, nos va a permitir crecer. Y la ignorancia no da felicidad. Aunque siempre, todos, incluyéndome, ignoramos algo. Y les pongo un ejemplo personal. Una vez, antes de nuestro viaje a Argentina, le hice una pregunta al maestrico. Y me responde de la siguiente forma. Primer punto. No te entrego la información porque se te mueve el plexo solar. Es decir, te estás conectando emocionalmente. Ya perdiste la neutralidad. Totalmente cierto. Segundo punto no estás dispuesto a soltar el piso en el que estás sustentado. Lo que te podría decir, revienta tu actual sistema de creencias. Y el tercer punto me dice, todavía no tienes la escala, la conciencia vibratoria suficiente para soportar y absorber de forma tranquila la información Por tal motivo no te la puedo entregar Quizás mi mente no está lo suficientemente abierta Mi corazón no está lo suficientemente abierto Para recibir dicha información Es como las personas que me dicen No Juanes yo quiero crecer Y yo le digo ajá Y si llegan 100 clientes ya Y te piden un servicio ¿Eres capaz de responder? Y dice no soy capaz de responder Entonces hay un sistema en el medio Que nos impide lograrlo chicos Piensen si la tierra es plana o no, piensen esto es un sistema conspirativo que quiere tenerlos controlados. Hay gente que le digo, mira, un ejemplo tan fácil, yo sé que este video está quedando demasiado largo, pero una vez en mi familia estábamos comiendo y yo le digo a uno de mis hermanos, le pregunto, oye, está bueno el cadáver que te estás comiendo. Y se queda mirándome y me dice, pero Juan es... Gas, yes, ¿por qué le dices así? Y yo le digo, dime qué tiene de falso lo que te estoy diciendo. Entonces, no nos damos cuenta que usamos palabras para adornar la realidad. Y nos duele verla. Bueno, un pedacito más de otra realidad es lo que nos duele ver. El no hacernos cargo. Y la ignorancia no da felicidad. Y si ustedes se ven otra película interesante que se llama Pie Pequeño, cuando el papá le tiene que pegar al para que el sol salga y por cosas de la vida se demora unos instantes, no le pega el gol y el sol sale sin necesidad de pegarle, su sistema de creencias se viene abajo. Pero cuando el sistema de creencias se viene abajo, está viendo otra realidad que siempre ha estado ahí, siempre. Pero las capas de creencias no nos dejan verla. Es tan sencillo como esto. Muchos de los mapas que usted tiene en su casa, que le enseñaron en la escuela, no son reales. Investiguen. Lo que yo quiero hacer con este video es que se cuestionen. Miren si el mundo es real lo que parece. No crean en todo lo que, lo que dicen los medios, no crean en todo lo que el gobierno les dice. Simplemente es un sentir, es un punto de vista. ¿Y qué sucede? Si observan puntos de vista diferentes de las personas sin traerlas a mi territorio o a lo que yo creo, va a ser más expansiva la experiencia. Porque por ejemplo yo hablaba con estos días con una amiga y le decía es que tú no tienes pareja porque tú quieres que tu pareja sea como tú, que tenga la misma visión de la vida que tú y eso no es posible cuestionense en las enfermedades, cuestionense en el sistema económico, cuestionenselo. Y eso es lo que cuando una persona llega al diplomado, llega a ADN, llega a aprender, lo que se dan cuenta es que lo que yo voy a cuestionarles fuertemente es el sistema de creencias que tenemos. Desmontarlo. Como la vida, o este maestrico, este ser no físico hace conmigo todo el tiempo, me va tumbando mis sistemas. Y si lo hacemos con seguridad, Vamos a tener una realidad más expansiva. Porque la realidad ya está. Los extraterrestres ya están ahí. Siempre han estado ahí. Alguien me pregunta, Juanes, ¿por qué se están dejando ver más? Y yo le sencillamente le respondí, es que siempre han estado ahí. Siempre. No es que se estén dejando a ver más. Yo le dije, sencillamente, tu mente, algo pasó y está dispuesto de ver un pedacito más de esa realidad, por eso tú percibes que los estás viendo más, pero yo le decía a ella, para mí siempre han estado ahí, desde muy chiquito, y no es que yo tenga la razón o ella la tenga, simplemente yo percibo algo más de aquí, ella menos, me está preguntando y quiere ver esta realidad, es así de simple, chicos. Y se van a dar cuenta que lo más difícil del ser humano es, en últimas, cuestionarse a sí misma. Cuestionarse lo que cree, cuestionarse lo que siente. Y no simplemente cuestionar como crítica, sino hacer conjeturas, pensar, preguntar puntos de vista diferente y armar su propio criterio sin necesidad de imponerle a los demás. Porque para ir finalizando, lo, último, lo primero que yo le digo a mis estudiantes es con lo que van a aprender nunca intenten convencer a nadie porque cuando tus resultados cambian tu realidad cambia y esa realidad la ve otra persona que también la quiere en lo que hoy tú tienes es el sueño de otra persona digamos que grabo este video con las conclusiones de las últimas conversaciones y diálogos filosóficos que he tenido con nadie y entiendan como trato de entenderlo yo que siempre hay otra perspectiva otra realidad si esta información te parece útil, recuerda compartírsela a alguien para que juntos, tú y yo, hagamos conciencia. Y recuerden, desde lo más, más profundo del corazón, vibrar conciencia.